Colocamos la costura en la sisa, parte del hombro y escote. Dejamos atrapados los tirantes. Ahora vamos a voltear. Lo volteamos así. Ahora vamos a colocar la parte trasera. Colocamos los tirantes y ahora el refuerzo. Pasamos costura igual en sisa, hombro y escote. Colocamos la costura, la cerramos, la parte delantera y la parte trasera. También realizamos unos pequeños cortes para que al bordear esta seda mejor. Nos queda así. Eso es. Los laterales lo hacemos así. Colocamos el refuerzo así derechita con la costura de la sisa. Así. Y pasamos costura también en el otro lado. Colocamos la costura de los laterales y realizamos también un zigzag dejando una distancia de un centímetro. Ahora vamos a realizar un pespunte por todo el contorno de sisa y escote. Así. Colocamos las costuritas así derechitas y comenzamos a pasar pespunte por acá dejando un centímetro. Lo hacemos así por todo el contorno luego colocaremos la parte el complemento del top que son los vuelos o los faralados estos faralados acá los tenemos, tenemos el trasero y el delantero y vamos a pasar costura cerrándolos cerrando los laterales ambos laterales también en la parte del faralado más pequeña también vamos a unir las costuras de los lados Así. Ah, colocamos la costura de los laterales también realizamos el pespunte por todo el contorno del cuello y sisa realizamos esa costura ahora vamos a colocar o ya también realizamos la costura de los laterales del faralado, del faralado pequeño y del faralado un poquito más ancho más, más largo realizamos la costura de los laterales ahora vamos a colocar este lado así, vamos a voltearlo también volteamos este buscamos esa costura que realizamos y la colocamos juntita a la otra así eso es, buscamos la otra costura y la colocamos así eso es ahora en esta parte superior para unir estos dos farolados vamos a realizar entonces una costura alta para luego alar el hilo Están los dos, fíjate vamos a realizar una costura y vamos a ir realizando los ruches. Luego, después de realizar esa costura o antes, vamos a hacer un dobladillo acá en el ruedito. Lo podemos hacer a cizar o a costura recta en ambos para lados para que tenga su ruedo. Colocamos los ruches, lo hicimos así, alamos el hilo y lo dejamos del mismo tamaño del top. El mismo tamaño, también realizamos un orillo, doblamos un centímetro y pasamos costura. Agarramos el ruedo en el faralao, tanto en el faralao pequeño como en el faralao más grandecito. Realizamos la costura, ahora lo vamos a colocar así. Y vamos a ubicar el lateral, la costura, también el lateral, la costura del faralao la colocamos así, derechita, las costuras vamos a colocar un para no perder la medida también lo hacemos de este otro lado eso es, ahora vamos a pasar costura por todo el contorno la costura, uniendo de esta manera la parte del faralao y la parte del top. Nos queda así. Realizamos también un zig por todo el borde. Fíjate, nos queda muy bonito. Tú también puedes realizar este bello conjunto siguiendo nuestro paso a paso. Acá tenemos una blusita muy bonita que sirve para cualquier tipo de ocasión. También lo puedes realizar con cualquier tipo de estampado. Vamos a colocarle un detalle acá en la parte del hombro y para ello realizamos una costura a una tirita esta tirita tiene medida de tiene 3 centímetros y 3 del otro lado son 6 centímetros y el largo que le colocamos a esta tirita es de 54 centímetros esta le pasamos costura, la volteamos y nos queda así buscamos la mitad, la colocamos acá y pasamos una costura para luego realizar un lacito. Vamos a hacer esa costura. Complemento de este bello, de esta bella camisita, un short. Por acá tenemos el short, lo tenemos previamente cortado. Te lo muestro. Está cortado igualito como nuestra guía, como el patrón. Acá lo tenemos, fíjate. La parte más pequeña, la parte delantera y la parte más larga, la parte trasera. Esta es la cuarta parte y este es el doblez de la tela. Fíjate. Es muy fácil y queda muy, muy bonito. Vamos a realizar la costura. Para ello, la colocamos la parte principal hacia adentro y pasamos costura dejando un centímetro. Pasamos costura... Luego realizaremos un zigzag. La costura, una costura recta, dejamos un centímetro y realizamos un zigzag, la parte delantera, esta es la parte trasera un poco más larga. También realizamos la costura y realizamos un zigzag. Este es el doblez de la tela y nos queda así. Eso es. Ahora unimos las costuras derechitas y pasamos costura, realizando también un zigzag. En la parte inferior dejamos un centímetro, también realizamos un zig zag, nos queda así. Ya nuestro short tiene más cuerpo. Ahora, acá en la parte superior, vamos a colocar una gomita. Acá la tenemos, fíjate. Esta gomita tiene de ancho 3 centímetros exactos y de largo 48 centímetros. Esta gomita le vamos a realizar una costura para unirla y colocarla así tipo aro acá. Vamos a realizar esa costura. Colocamos la costura en la cinta elástica en queda así de esta manera esta costura la vamos a dejar para la parte trasera y lo vamos a hacer así vamos a voltear nuestro chorro eso es vamos a colocar la cinta elástica así la colocamos acá vamos a colocar un alfiler lo colocamos así fíjate para que nos quede igualita vamos a cortar las costuras que nos queden parejitas ¿sí? ahora vamos a colocar acá un alfiler también luego traemos este espacio acá así Eso es, ahora este otro lado. Eso es. Ahora vamos a pasar costura alando la cinta elástica con un zigzag por todo el contorno para luego bajar. Después de esa costura, bajamos y realizamos una costura, esta vez pisando la elástica. elástica primeramente con un zigzag luego bajamos y colocamos la costura recta dos veces nos queda así nos queda muy bonito acá en la parte inferior también realizamos un ruedo doblando un centímetro luego otro hacia adentro y pasando costura por todo el contorno así nos queda así por los lados no tiene costura es muy fácil tú también lo puedes hacer en cualquier tipo de tela o color también estampado este hermoso chorro lo vamos a combinar con la musita que hicimos anteriormente acá lo tenemos fíjate nos queda muy bonito este conjunto fíjate. acá en la parte de arriba le colocamos de la manga le colocamos una cintita lo vamos a hacer el celacito podemos combinar con los colores, eso es, se ve muy bonito, muy coqueto para cualquier tipo de ocasión. Fíjate. Este bello conjunto también tiene su paso a paso, su patrón. Eso es, te va a quedar así. Ahora te muestro paso a paso el patrón de este hermoso conjunto. Presta atención, por acá lo tenemos. Y en este pliego de papel obtenemos tanto la medida de la blusita como del chorro.